Alright uh right. -huh. Dejarle en claro a todos los presidentes que no pueden venir eh, con pretendidos mesianismo, intentando resolver ellos solos todos los problemas de Chile, sino que la única forma en que una reforma educacional vaya a realmente a terminar con la Alianza de Pinochet es que se haga desde un comienzo con los estudiantes y con las organizaciones sociales. Nosotros sabemos que na acá nadie nos va a regalar nada. Sabemos que todas las coaliciones políticas que han estado en el gobierno solamente han profundizado este modelo y por lo mismo la única forma en que realmente logremos que la educación sea un derecho es que la conquistemos nosotros y que estemos desde un comienzo participando. Hay un mensaje claro que en un mes más vamos a estar viendo un proceso democrático en el país de elección de presidente y parlamentario y todavía no se ven las propuestas concretas de algunos candidatos en estos cambios, pero también en entender en ese sentido de que acá lo que necesitamos no es que todos queden bien con todo, sino justamente buscar el bien de todos. Y entendemos que la manera en cómo se logra eso es desde la movilización, desde esta organización, desde este poder que se ha ido construyendo en la calle, y eso es lo que nos va a permitir generar los cambios. No busquemos más votos, sino busquemos cómo solucionar la injusticia en la educación, que, que es lo que estamos viendo y que es lo que vamos a poder lograr el próximo año que hace, no hacer la época de promesas, sino la, la época de concretar todos estos cambios que, que nos han movido durante tantos años de movilización. Nosotros tenemos claro que, que ellos no van a realizar cambios, o sea, fueron 20 años de concertación, 4 años de derecha, en donde la educación, se siguió, la, la educación de mercado se siguió agudizando, en donde se siguieron privatizando la, los derechos básicos de la sociedad, por lo tanto nosotros creemos que a esta gente no le interesa cambiar la sociedad y los cambios tienen que ser desde la, desde la movilización, y de la organización de toda la ciudadanía. Nuestro deber como, como movimiento estudiantil es constituirnos como una fuerza social que tenga la capacidad de articularse indistintamente quien esté en la moneda el próximo año, impulsar los cambios al calor y con la fuerza de la movilización generando articulación con sindicatos, trabajadores y de esa forma seguir posicionando y levantando las demandas y enarbolando el clamor del mundo social. La marcha de hoy día ¿eh? es para dejar bien en claro ¿eh? que el próximo gobierno, si no asume las cuestiones, va a tener movilizaciones mucho más grandes que las que se han dado hasta el momento. En realidad es que la única forma que hayan eh, cambios en la educación es que nosotros estemos en la calle saliendo a luchar y ninguna confianza en, en ninguna variante de, de todos los candidatos que hoy en día se presentan a la moneda. La única forma de salir a, a ganarle nuestras demandas a los empresarios de la educación es luchando con tomas, con paros y en las calles.